El azulejo común, la tángara azulada, también conocida como azulejo de jardín, simplemente azulejo o viudita en Costa Rica, es una especie de ave paseriforme americana de la familia Traupidae. Se distribuye desde México hacia el sur hasta el noreste de Bolivia y el norte de Brasil en toda la cuenca amazónica, excepto el extremo sur. Si bien el Perú es una especie propia de la Amazonía, recientemente se ha encontrado ejempl ejemplares en Lima, donde se han adaptado muy bien, sin intervención humana aparente. La tangar azul gris mide 18 centímetros de longitud y pesa 35 gramos. Los adultos tienen la cabeza y las partes inferiores del cuerpo color gris azulado claro. Las partes dorsales son azules oscuras con verde azul brillante. En las alas y la cola y los hombros son diferentes matices de azul. El pico es de corto y grueso. Los dos sexos son similares pero los inoduros son de plumaje de color más deslavado. El canto es débil y chirriante mezclado con notas de llamado chup y si. Sí". Se reconocen de 13 a 15 subespecies de acuerdo a las variaciones en el matiz de azul en el hombro. Con respecto al resto del plumaje puede ser grisáceos, verdosos o azul púrpuro con hombros color lavanda, azul oscuro o blanquecino. El hábitat son bosques abiertos, áreas cultivadas, jardines y zonas urbanas, principalmente tierras bajas de clima tropical. La tangara azul gris se alimenta principalmente de sus frutos, pero también de néctar e insectos. Es una especie común, muy activa y relativamente confiada. Generalmente anda en parejas, pero también llega a formar grupos no muy numerosos. Se acerca a zonas habitadas, por humanos alimentándose de algunos frutos cultivados. La hembra pone uno a tres huevos que varían entre blanquecinos y grises, con manchas oscuras en un hilo en forma de cuenco profundo. Este se construye en la coyuntura de las ramas de árboles altos o bien en huecos en edificios. La hembra en lo a los huevos durante 14 días y cría a los polluelos por otros 17. Los nidos pueden ser parasitados por tordos del género Molotus. Orus. Debido a su amplia distribución y a su densidad relativamente alta, la tangara azul gris es considerada como una especie no amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.